hola cáncer bienvenido bienvenida a este espacio de bio neuro sabiduría en este momento tan maravilloso para nosotros para ti como humanidad como persona gracias por estar aquí te invito a suscribirte al canal darle like activar la campanita dejarnos tus comentarios cuéntanos cómo te sientes cómo vas Vamos a empezar con tu guía en estos momentos, te invito a cerrar tus ojitos y acompañarme en esta apertura para que Dios, los ángeles, los arcángeles, tus guías espirituales Maestro Jesús en este momento se hagan presentes con nosotros y a través de esta energía te entreguen los mensajes, las palabras, los pasos a seguir para que continúes tu sanación, para que continúes tu avance, tu evolución, tu trascendencia ya puedes abrir tus ojitos, muchas gracias por acompañarme y bien, cáncer, vamos a ver qué tienen para ti como mensaje para estos siguientes días del mes de enero del 15 al 31 de 2020? ¿Qué hay que decirte? Les pido que a través de las cartas me permitan las palabras claras y precisas que tu alma requiere conocer y escuchar. Muy bien. Vamos a ver, cáncer. Felicidades, cáncer, en tu presente en este momento te estás sintiendo libre, liberada, liberado, ligero y estás manifestando la abundancia de la cual ya eres merecedor, merecedora, tienes el palacio dorado y eso significa esta carta, abundancia, plenitud, tranquilidad, apertura, estás en un momento en el que te sientes pleno, plena y eso te permite poder ver con claridad lo que estás experimentando en tu vida, muchas felicidades, esta carta está maravillosa ¿Y por qué te decimos que estás manifestando y que estás viviéndote en abundancia, en energía alta? Porque tienes la carta el vuelo y en ti, en, esta, en este momento, esta carta significa que tienes todas las herramientas intelectuales, emocionales y espirituales para manifestar aún más abundancia para sentirte pleno, plena y a través de esa sensación de plenitud exponenciar, eh, expandir tu creatividad para realizar proyectos, realizar acciones que impacten de forma positiva a la humanidad. Y, y puedes empezar a impactar de forma positiva a las personas a través de la comunidad en la que vives, a través de la familia, las amistades. ¿Cómo puedes sumar a sus vidas? Pregúntales, pregúntate, ¿cómo puedo yo en este momento que me siento en plenitud, cómo puedo sumar a los demás? Esto te va a permitir, tienes visitas inesperadas boca abajo, de cabeza, Ponerte en este mood, en este modo de servicio, de integridad, de servicio a tus hermanos, servicio a las que te rodean, vas a recibir diferentes propuestas, diferentes ideas que se pueden materializar para generar un beneficio mayor, no solo para ti, sino para las demás personas, eso es expansivo, ábrete a recibir esas nuevas ideas. No te limites a escucharlas. Cualquier idea, cualquier comentario, cualquier sugerencia, por mínima que parezca, está siendo enviada hacia ti para que poco a poco vayas armando un nuevo rompecabezas y sobre eso empieces a poner acción y puedas generar un impacto que pueda ser expansivo. Tienes la carta del movimiento en esta, en esta guía general de tu alma. Y esto quiere decir que constantemente... Estás siendo guiado hacia tu avance, hacia tu evolución A través de esta guía, a través de este avance Lo que está sucediendo es que la gente está fijándose en ti Las personas están fijándose en ti no porque haya sucedido de la nada Sino porque tu energía está tan elevada en este momento Que las personas quieren conocerte, quieren saber cómo lo estás haciendo Quieren saber cómo lo estás viviendo este es un muy buen momento para que continúes sobre ese camino. Ahora de pronto se puede presentar el ego y empezar como a mandarte ideas de especialismo, eres más que los demás, siéntete mucho mejor que los demás. Ten cuidado con eso, solo mantente en, en objetivo, mantente como visión, mantenerte humilde, mantenerte en certeza para que este avance, estos cambios, este movimiento que se está presentando en tu vida, se presenten de una manera amorosa. Te lo dicen porque tienes campos de tormenta boca abajo, y esto quiere decir para ti cáncer en estos momentos que cualquier situación, si tú que se te presente en la vida, si tú continúas vibrando desde este amor, desde esta certeza de quién estás siendo hoy, las situaciones que se te presenten las vas a poder ver desde un ángulo diferente. No desde el sentido del victimismo, del por qué me está pasando a mí, para qué a mí, sino ok, estoy viendo esta situación, tengo estas opciones, ¿cómo la puedo resolver? Más objetivo, más centrado, centrada en lo que sí quieres experimentar como resultados en tu vida. Tienes también el compromiso. Y esta carta te pide que ante esta certeza que estás experimentando, esta tranquilidad, esta como sensación de calma, de paz interior, te pide que también tengas especial atención en los compromisos que quieres y que vas a estar haciendo a lo largo de estos días. Y te recuerdan que el principal compromiso es contigo mismo crecer, trabajar en tu desarrollo espiritual, en tu desarrollo personal ejercicio, alimentación comprométete primero con eso para que tus manifestaciones en nuevos proyectos o nuevas propuestas sean nutritivos, como te decían en un inicio, para ti y para la sociedad para la humanidad que te rodea no es momento de hacer compromisos al aire en estos días cáncer ¿Ok? Eh, compromisos al aire como como de pronto, eh, no sé, voy a comprarme tres pantallas, voy a comprarme un auto, voy a comprarme estas cositas que de pronto no son de vital importancia en tu vida y te va a generar un compromiso mayor a largo plazo. Ahora, este ejemplo... Proyectalo en, en propuestas importantes, propuestas interesantes. Revisa bien a qué te quieres comprometer y si está en tus posibilidades en, en estos momentos, cumplirlo. Evalúa esa parte. En las relaciones cáncer tienes la brújula. Estás siendo guiado para poder estrechar tus relaciones, para poder llevarte como, digamos, de cuates... Con esta pareja, con estas eh, familias si es que la tienes, con tus amigos Estás siendo guiado a compartirles esta sensación de paz, de tranquilidad que estás experimentando Compártela, háblala, así como la sientes, no le pongas florecitas, no la maquilles Así como sientes esa sensación de tranquilidad, compártela Y el hecho de que lo compartas no quiere decir que lo hables, sino en acciones comparte esa tranquilidad Desayuna, come con las personas que amas, juega, eh, vete al cine, ponle este saborcito rico que las relaciones nos inspiran para estrechar los lazos aún más fuerte, puesto que tienes la chispa boca abajo y justamente tiene mucho que ver con esta autenticidad, habla desde tu corazón, sin estrellitas, sin florecitas, sin maquillaje, no, di las cosas tal cual las sientes, Estre eh, expresa tu amor, tu amor hacia las personas que te rodean, ok, esto te va a permitir lograr el equilibrio, posiblemente en estos momentos a... Uh, Estás tan en esta sensación de paz, de tranquilidad, de certeza que de pronto se te ha olvidado un poquitito darle esta atención, este respeto, darle su lugar a estas relaciones que son muy importantes para ti. Es muy importante que les des ese lugar, que les des ese reconocimiento, porque a través de ese reconocimiento hacia ellos estás reforzándote tu propio amor, reforzándote tu propio valor. Ok. En la parte económica tienes la guarida del dragón y con esto te dicen los arcángeles que aún hay cosas por descubrir en el mundo. Solo sabes y conoces una partecita, un porcentaje pequeño de la sabiduría de toda esta posibilidad de oportunidades de negocio o de ingresos que el mundo tiene. No te quedes, no te limites a esto conocido. Expándete, ábrete a conocer nuevos horizontes, nuevas formas. Formas que te permitan tener mayor tiempo para ti. Te va a ayudar mucho tomar algunos cursos posiblemente de marketing digital, eh, de redes sociales. Te va a ayudar también mucho de revisar cómo sí puedes implementar la tecnología en tu empresa, en todos los negocios, eh, líneas de negocio en... Cualquier lugar se puede implementar la tecnología y de hecho es ahora, hoy en día, lo ideal para que tengas esta posibilidad de tener tiempo para ti, tiempo de calidad de vida. Te acompaña también la carta La montaña de cabeza. Recuerda que todas las situaciones que suceden en tu vida profesional son un empuje para que identifiques las oportunidades por encima de los problemas que se presentan. No te estanques, no te detengas en esas situaciones que pareciera que se está atorando, ya sea el negocio, ya sea eh, tu trabajo profesional. Mejor pregúntate, ¿cómo puedo hacerlo mejor? ¿Cómo puedo sumarle a la vida a los demás? Ya sea en tu equipo de trabajo o en tu empresa. Si tienes una empresa, recuerda, que el principal recurso que te ayuda a generar esta abundancia son las personas que están a tu cargo, son tus trabajadores. No olvides interactuar con ellos, no olvides involucrarte como en esta forma de amistad. Escúchalos, hay mucha información ahí que puedes obtener para implementar en tus negocios. Si eres un directivo, un supervisor o tienes personas a tu cargo en el empleo en el que hoy te encuentras, aplica lo mismo. Involúcrate con ellos, no en el chisme, ¿no? Como el de dime y luego y cómo y no se haga nada, sino cómo te sientas. Entonces, revisa bien qué es lo que la gente quiere compartirte para que lo puedas implementar y mejorar en tu área de desarrollo profesional, en la forma en la que estás generando ingresos. Tienes la carta la congelación y la tienes de cabeza. Esto quiere decir que todos aquellos procesos, proyectos que hoy no se encuentran en movimiento, requieres revisar qué energía estás emanando desde ti. Si es una energía de en duda, eh, en escasez, en pensamientos de no se puede, está difícil... Esa misma energía que estás sintiendo en tu interior la estás reflejando hacia afuera. Es muy importante que revises en estos momentos, en tus proyectos profesionales, cómo estás vibrando, cómo estás emanando esta energía hacia afuera, para que se desbloqueen los posibles proyectos o las posibles promociones en tu empleo que se puedan estar dando o que te hayan propuesto el año anterior y de pronto te dijeron no, espérame todavía, no, aguántanos entonces desbloqueado chécate qué estás pensando, qué estás vibrando finalmente te dicen que es muy importante conectes con tu alma conectes con Dios, con los arcángeles es muy importante que te recargues, que pidas apoyo al Arcángel Miguel. Miguel está gustoso, le encanta saber que le pides ayuda porque siempre están disponibles. Y en esta disponibilidad también están muy, son muy respetuosos de tus actos, de lo que pides y de lo que decides. Si tú decides no pedir ayuda, no se van a involucrar puesto que te respetan. Sin embargo, una vez que les abres la puerta, ellos hacen y crean y generan maravillas en tu vida. Déjate guiar por ellos. ¡Cáncer! Muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Recuerda suscribirte al canal, darle like, activar la campanita, dejarnos tus comentarios y recuerda que si quieres una guía personalizada, te voy a dejar aquí abajo el correo en donde puedes registrarte. Tenemos diferentes opciones para ti, para que elijas la que se ajusta a tus necesidades, a lo que desea tu alma, a lo que quieres conocer, y entonces continúes este camino de sanación. Muchas gracias, cáncer.